es el nuevo Taobao eh ni eso uh, y aquí me va a ayudar la ah, y... ok okay suma lo que pasa es que vinieron a instalar Dauma esto ¿Si es para comprar un vino bajona ¿Si ah bueno ahí hay... creo que lo escaneo con el con el WeChat me están diciendo Ok, y ya la abrió. Ah, sí, sí. Vean, wow, sí me sorprendieron, eh. Vean, este es el nuevo paquete que. Bueno, de hecho, este, vean, viene de China Post. Y antes estuvo super bien porque antes venían y lo entregaban ahí como a una bodega. Eh, todo arrumbado. Pero acaban de instalar esto. Y. No sabía, le estaba preguntando a las IIs, las que nos ayudan aquí, uh, en el hotel, en los departamentos. Que cómo le hacía, porque todo estaba en chino, pero un poquito complicado. Entonces ella me dijo, ah mira, nada más escaneale, tuve que bajar algo y ya, vean lo que compré. A ver, voy a sacar esto. A ver, espérenme. también. Bien, aquí estoy. Eh, da, da, da. Antonio. Este es mi número de teléfono. Okay. Perfect. Lo que pasa es que compré unos vinos online ahí en Tabao. Y bueno, pues así es el nuevo modelo de delivery de vinos. Es lo que les comento, este de WeChat realmente tiene, muchas personas la comparan con aplicaciones como tipo Facebook o Whatsapp, pero de hecho tiene muchas más opciones porque pues sirve para hacer bastantes cosas, tipo pagar este, boletos de, de tren, de avión, reservas, cine, pagos de, de consumo, digamos, electricidad, incluso sé de otros que pagan el agua ahí también. O sea que todo tiene el WeChat, ¿no? Pero bueno. Aquí nos ayuda un buen. Bueno amigos, saludos y nos vemos a la próxima.